hay sombras que te persiguen, este o no esté ese sol que nos calienta, son sombras que se fueron algún día, sombras que pertenecen a tu vida. Y si miro hacia atrás veo mi sombra, que solamente sigue cuando hace sol, pero cuando está nublado y cae la lluvia te deja de perseguir y desaparece y entonces es cuando te das cuenta te está faltando algo muy importante mientras exista el sol existirá la sombra cuando el sol se muere tu sombra ya no está. Pero hay sombras que te persiguen, este o no este, ese sol que nos calienta, son sombras que se fueron algún día, sombras que pertenecen a tu vida. Cuando mi sombra se fue me quedé mudo, no sabía qué decir ni con quién hablar. Se había marchado el sol, luz de mi vida. Desde ese momento mi sombra murió en vida. He perdido no solo mi sombra, perdí mi alma. Ella se marchó buscando a mi sombra. He preguntado al sol,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 si miro hacia atrás veo mi sombra, que solamente me sigue cuando hace sol. Pero cuando está nublado y cae la lluvia, te deja de perseguir y desaparece. Pero cuando está nublado y cae la lluvia, te deja de perseguir y desaparece hay sombras que te persiguen, este o no, ese sol que nos calienta, son sombras que se fueron algún día, sombras que pertenecen a tu vida, pero hay sombras que te persiguen,